Bienveni bienvenidos todos a, a esta noche especial. Es una noche eh, que considero una noche poderosa porque eh, les voy brevemente a contar en qué funciona y cómo se puede desarrollar este negocio que es un negocio independiente y que desde mi experiencia puedo compartir que eh, me está proporcionando tener gananza, ganancias eh, poder traer dinero a mi casa y sobre todo poder pagar las cuentas que todos siempre queremos cumplir, sobre todo con esas cuentas, esas pequeñas arruguitas que uno a veces puede ir jalando o también eh, mejorando cosas, ¿no? Eh, que uno de repente quiere eh, traer mejoras para el hogar, sobre todo, ¿no? Entonces yo hoy día les voy a compartir, eh, les voy a compartir esta presentación, y primero comenzar diciéndoles que esta es una eh, compañía que se especializa en lo que es eh, cuidado de la piel, fragancias, cosméticos, pero esta no es una cualquier compañía. Si bien ustedes eh, pueden apreciar aquí en esta primera diapositiva, esta compañía se llama Mary Kay Cosmetics y esta compañía la fundó eh, Mary Kay es que es esta señora que vemos aquí en la foto, que con el, el apoyo de su hijo y los ahorros de su vida pudo hacer un negocio que hoy por hoy es un imperio. Entonces, esta visionaria, esta mujer visionaria, eh, escribió todas sus buenas experiencias que pudo recopilar a lo largo de su trayectoria laboral, eh, a raíz de que en un... Trabajo que ella venía ya eh, desarrollando con bastante éxito, por cierto, se habilitó una, una vacante en la que ella era la candidata indicada para poder ocupar ese puesto de trabajo. Sin embargo, no se lo otorgaron por el hecho de ser mujer y es así como ella comienza a escribir todas... Eh, todas sus experiencias y se da cuenta que tenía en sus manos un gran potencial, que era un plan de mercadeo que hoy en día esta compañía se ha logrado posicionar como la compañía número uno en el mundo en ventas directas. Tal vez a ustedes no les suene familiar esta compañía, pues esta compañía trabaja directamente eh, y valga la redundancia a través de la venta directa. Por eso es que se recomienda de boca en boca y Mary Kay nunca hace publicidad. Y a pesar de no hacer publicidad, esta es una compañía que se ha mantenido por más de 57 años en el mercado y actualmente está presente en más de 40 países en todo el mundo. Entonces Mary Kay, escribiendo sus experiencias, diseñó un magnífico plan de oportunidades que ofrecían ganancias ilimitadas. Entonces, es así como ella, con este negocio, comienza a enriquecer la vida de las mujeres y hoy por hoy también la vida de los hombres. Y eh, lo que a mí me gustó de, de esta compañía, lo que a mí me gustó de, lo que, de poder desarrollarme en este negocio fue que como prioridades tienen a Dios, a la familia y el desarrollo personal, el desarrollo personal y profesional. Y cuántos de nosotros tenemos nuestras prioridades invertidas, ¿verdad? Sin embargo, esto fue algo que a mí me alineó mucho. Yo me sentí muy alineada eh, con estos pilares de la compañía porque también eh, en mi vida mi pilar es Dios. Segundo pilar es mi familia, mis, mi hijo, mi esposo, que son el motor que a mí me impulsa realmente para todas las mañanas levantarme, Hacer, eh, desarrollarme en mi trabajo dependiente y también desarrollarme en este negocio. Y por supuesto, crecer en este negocio también. Esta compañía, como ya les dije, es una compañía de principios, tiene una regla de oro, que es tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, puesto que si nosotros eh, ofrecemos estos productos, tenemos que hacer sentir también a nuestros clientes y a las personas que compartimos esta oportunidad, tenemos que hacerles sentir importantes, ¿no? Y servir siempre, dar con ese espíritu de entrega sin esperar nada acá. Ahora, eh, estos productos, ¿por qué a mí me gustaron? Yo les cuento que cuando yo probé estos productos, yo ya venía desarrollando eh, negocios paralelos en otro, tipo de, en otro tipo de marcas del mismo rubro, tanto del rubro de la belleza, pero no lo desarrollaba con éxito porque a veces no me pagaban veía que la ganancia no era suficiente y que los productos finalmente no me proporcionaban mayor beneficio a mi piel. Pero cuando pude probar estos productos, después de 10 largos meses que la persona que me compartió este negocio me persiguió, eh, finalmente cuando lo probé fue lo que me decidió hacer este negocio. ¿Por qué? Porque vi que el producto era fabuloso, vi que el producto desde el primer uso hacía su trabajo. Además, porque me di cuenta que era un producto que se podía vender, que tanto yo y las demás personas lo podían utilizar, era fácil de recomendar por la calidad de su producto y sobre todo productos que son de fácil reposición. Porque hoy en día, y yo les pregunto a los que están aquí presentes, ¿ustedes quieren verse más bonitos, quieren verse más bonitas o quieren verse con una piel deteriorada, una piel llena de líneas de expresión, una piel manchada. Creo que ninguno, ninguna de las que está aquí presente quiere tener una piel maltratada, ¿no? Todos queremos siempre vernos bien y si bien nos cuidamos eh, por dentro, por alimentarnos saludablemente, también queremos que nuestro cuerpo y nuestra piel refleje realmente eh, belleza, ¿no? Entonces, eso fue algo que a mí me impulsó a hacer este negocio, saber... Eh, todas las mujeres siempre queremos vernos más bonitas y hoy en día los hombres también, ¿no? Por ejemplo, yo acá en casa tengo a mi esposo que usa los productos. Eh, cuando él empezó a usar también eh, a, la, a la cuarta vez que ya empezaba a usar los productos, también se dio cuenta y me dijo: Estos productos sí realmente funcionan, ¿no? Entonces, la, los productos son de excelente calidad porque esta compañía invierte millones de dólares al año en la tecnología de sus productos y también de sus empaques. Ustedes van a poder observar, por ejemplo, yo aquí tengo un producto en el cual eh, Mary Kay siempre hace que eh, de forma, de forma eh, muy higiénica nos podamos aplicar los productos. Cuando deje de compartir pantalla les voy a poder mostrar. Y como les decía, eh, la compañía desarrolla tres líneas, de cuidado de la piel, color y fragancias. En cuanto a cuidado de la piel, como les digo desde el primer uso, los productos son increíbles. En cuanto a los productos de color, cada maquillaje contiene un beneficio para la piel. Es decir, que le está dando un valor agregado al producto. No solamente es echarle una base y que, y que tenga cobertura, no solamente es echarme un rubor, sino que las bases, los rubores las sombras, los labiales, todos ellos van a darle un beneficio a mi piel como el de minimizar líneas de expresión, ir minimizando manchitas, ir hidratando la piel, hidratar los labios, los rubores, los polvos, tienen vitaminas, minerales que definitivamente eh, a mi piel la van a beneficiar. Ahora, ¿qué es lo que nos hace entrar a este negocio? Aparte de las ganancias, ¿no? Por supuesto... Por supuesto, es el, el poder ser nosotras mismas, nosotros mismos los administradores de nuestro tiempo. Porque como bien lo dijo Boris, este negocio es un negocio independiente. El crecimiento solo depende de ti. No vas a tener a alguien que te esté fastidiando y molestando. Eh, porque finalmente, si tú quieres ganar dinero, quien tiene que hacer lo necesario para que esto ocurra, eres tú. Entonces, este negocio uno lo desarrolla eh, de manera independiente en los tiempos libres, dedicándole de repente una, dos, tres horas al día, o si es tu única opción de ingresos, pues dedicarlo a tiempo completo. no Entonces, aquí nosotros manejamos los tiempos y también obtenemos ganancias ilimitadas porque obtenemos desde un 25, 30, 40% y más. Además, que la, la compañía siempre nos está proporcionando beneficios y programas exclusivos para nosotros, sobre todo descuentos especiales también. Aparte de eso, somos reconocidas por nuestros logros, la compañía siempre nos está premiando, tiene un, un plan eh, de premiación para las, para las consultoras, para las personas que inicien en este negocio, y más adelante seguramente las personas que están interesadas se les va a poder explicar con mayor detalle cómo es esta parte de reconocimientos que tiene la compañía para todos nosotros. Ahora, eh, Mary Kay, como les dije en un comienzo, hizo esta compañía no solamente para que uno vendiera cosméticos, sino realmente para cambiar vidas. Yo les cuento un poco de mi experiencia, como ya les dijo Boris. Eh, yo soy maestra, soy maestra de educación inicial, y como ustedes saben, eh, los maestros siempre, lamentablemente, eh, tenemos un sueldo bajo por, eh, en comparación con otras profesiones. ¿no? Entonces, yo siempre me he visto en la necesidad de generar ese ingreso adicional. Eh, he tenido la oportunidad de trabajar en el extranjero, he sido maestra también en Estados Unidos, He eh, hecho maestrías internacionales, pero aún así en mi centro de trabajo, que es un colegio que está posicionado dentro de los 10 mejores colegios del Perú, mi sueldo sigue siendo bajo. Por lo que yo me vi en la necesidad imperiosa de hacer algo adicional. Y cuando vi esta oportunidad, definitivamente no la dejé hasta el día de hoy, que ya llevo tres años prácticamente en esta compañía, que justamente son eh, tres años que la compañía ya tiene aquí en Perú. Abrió operaciones en septiembre del 2017 y bueno, ya se va para su cuarto año. Así que eh, yo lo que les puedo decir es desde que desarrollo este negocio, tengo dinero en mi cuenta del banco y tengo dinero en mi billete Antes no ocurría eso. no Y eso era algo muy frustrante para mí porque si mi hijo quería algo, yo no se lo podía comprar. Eh, tenía necesidades de pagos de servicios, no los podía cumplir, pero hoy en día este negocio me ha permitido tener esos ingresos, cumplir con mis pagos, traigo dinero a mi hogar eh, y sigo saliendo adelante. no Y esto es lo, lo lindo y maravilloso que este negocio eh, nos trae a todos. Ahora, ¿cómo es que puedo yo iniciar en este negocio? Muy fácil, y muy sencillo, simplemente con dos paquetes. Hay este paquete, que es llamado el Pink Power Box, en que está valorizado en 120 soles, pero en realidad cuesta 393. Tú solo pagas, inviertes 120 y recibes 393 soles en productos. Eh, este paquete está diseñado con la finalidad de recuperar tu inversión y obtener ganancias inmediatas porque son uno de los productos más vendidos de la compañía. Este es un paquete bastante surtido, en el que viene línea de cuidado de la piel, mascarilla, maquillaje, eh, set para el cuidado de las manos y unas fragancias. Ahora, el otro paquete de inversión es este de aquí, que es un kit de cuidado de la piel para el rostro, que... La inversión, cuya inversión es de 90 soles, sin embargo, tú recibes 378 soles. Entonces, dime tú si no es una forma súper económica de comenzar un negocio. Este kit está diseñado para eh, que tú lo pruebes, para que compartas con otras personas los beneficios de este producto y así también pueda generar ganancias eh, cuando las personas entienden y eh, comprenden la importancia de tener un cuidado de la piel. Lo bueno de estos productos es que son no comodogénicos, que quiere decir que no taponen la, la piel, son incluso recomendados para piel sensible y son aprobados por la FDA, que es el organismo eh, en Estados Unidos que regula todo lo que son eh, alimentos y medicinas. Entonces, ¿qué les pareció? Realmente es una oportunidad eh, que no la deben dejar pasar, Puesto que nadie comienza un negocio con 90 soles ni con 120 soles. Cuando hacemos, queremos hacer un negocio, una tienda, etcétera, ¿cuánto es lo que tenemos que invertir? 5 mil, 10 mil dólares, 15 mil soles. Sin embargo, tú puedes comenzar un negocio con tan solo 90 soles o 120 soles nada más. Yo quiero que, que Gisela eh, nos presente ese producto que tenías en la mano. ¿Dijiste que ibas a mostrar algo? Sí, claro, miren, eh, yo comencé, yo comencé mi cuidado de la piel con estos tres productos básicos, en realidad son cuatro, eh, falta el de la noche que lo tengo en mi dormitorio sí. y eh, lo, que, lo que a mí me hizo realmente decidirme por este negocio fue cuando probé el producto. Yo tengo piel seca, mi piel es, eh, mi piel es normal a seca, desde muy pequeña usé maquillaje y por lo tanto, también maltraté eh, mi piel. Y ustedes saben que cuando uno es jovencita, como la piel es una piel nueva, como que la piel aguanta todo, ¿no? Y uno a veces echa maquillajes baratos, echa maquillajes pues, que no tienen la garantía de que me va a dar un beneficio a la piel. no Sin embargo, eh, yo venía con la piel bastante deteriorada porque tenía marcadas líneas de expresión a mi corta edad y tenía una piel sin brillo, sin luminosidad. Pero cuando probé el producto y vi lo que la limpiadora, la crema limpiadora, me hizo en mi rostro, no tuve que decir más nada que voltear, mirar a mi amiga, que era la que me compartió esta oportunidad, y decirle, sí lo voy a hacer. Como yo les había comentado, después de 10 largos meses, ella me había perseguido para que yo hiciera esto. Y yo la verdad no le daba fe al producto porque decía... Mary Kay, nunca he escuchado, este, ni siquiera cuando he estado en Estados Unidos. Dije, nunca lo he escuchado. este Sí, le pregunté a una prima y me dijo, sí, sí, sé que, sé que tiene bastantes años, pero en realidad yo no había tenido la oportunidad de saber de estos productos. Eh, pero lo que me llamó altamente la atención fue que si en el primer uso este producto estaba dándome esa... Estaba reviviendo mi piel y dije, wow ¿qué va a ser esto con el tiempo? Y efectivamente, eh, yo tengo 45 años. Hoy en día, eh, mis líneas de expresión han desaparecido notablemente. Eh, todos estos productos contienen alta tecnología y eh, no compiten con ningún producto del mercado local. No compiten con ninguna marca ya conocida. Y los voy a tener que mencionar, no compiten con Natura, no compiten con Oriflam, no compiten con Essica, no compiten con, con Unique, no compiten con Avon. Estos productos compiten con marcas europeas, compiten con Lancome, con Lauder con Clarins, que son marcas eh, que están posicionadas en los rangos más altos de, de, del mercado para el cuidado de la piel pero la diferencia realmente son los precios, porque estos precios son súper asequibles y nosotras somos la tienda, no trasladamos el, los gastos de, de, de servicio al cliente, nosotros somos la tienda y nosotros somos las que brindamos el servicio. Yo les quiero comentar que hace un, unos, eh, unas semanas atrás yo estuve mirando las fotos de mi matrimonio y realmente dije, si hubiera... Eh, conocido a Mary Kay antes de casarme, me hubiera casado realmente con la piel radiante que toda novia sueña, eh, porque la verdad que estos productos han beneficiado mucho, mucho, mucho al cuidado de mi piel. Les quería mostrar este, por ejemplo, miren, es un contorno de ojo. Esta punta es una aleación que al pasarte so, alrededor del ojo, te desinflama los ojos y si tú quieres aplicar el producto, solo aprietas un poquitito al, alrededor de tus ojos y el producto va a actuar. Esta aleación que se llama SAMAC es lo que utilizan los boxeadores. Cuando los boxeadores eh, tiende, tienen sus contiendas, ¿no? a veces uno los ve con los ojos hinchados y luego... Vemos que el entrenador les pone algo y dice, ah, ¿es hielo? No es hielo, es esta aleación. Esta aleación, esta punta, tiene el poder de desinflamar los ojos. Si tú tienes bolsitas en los ojos, eh, siempre está esto frío, siempre está frío, siempre está helado, literalmente la punta siempre está helada. Y este es uno de los productos eh, que te ayuda a, al contorno de los ojos. Tenemos varias líneas para las más jovencitas, tenemos a, para... Eh, línea de cuidado de la piel para caballeros, tenemos línea de cuidado de la piel a partir de los 14 hasta los 29, perdón, hasta los 24, tenemos esta línea de acá que es de los 24 hasta los 49, y tenemos línea de cuidado de la piel que es de los 50 en adelante. ¿no? Como viejito como yo, como lo viejito como yo. Un poquito. <ríe> y les cuento, les cuento. Que Esta línea que es a partir de los 50 en adelante es la línea de mayor tecnología. Y a mí me dio mucha curiosidad, porque yo ya venía utilizando con bastante éxito este set que viene en el kit eh, de inicio. Vine, me apliqué, ¿no? lo, lo vine usando por más de un año, contentísima con los resultados, pero me dio curiosidad saber qué hacía la línea de mayor tecnología, la que es de 50 años en adelante, y qué creen la sorpresa fue que tiene un efecto Botox, tiene un efecto Botox, pero la diferencia es que la, la piel o el rostro no pierde la movilidad muscular que se pierde cuando uno va a algún centro para que le apliquen Botox. Claro que sí, Karina, tenemos productos que atenúan las manchas del rostro. Y no solamente eh, hay un suero que atenúa las manchas del rostro que yo también lo he venido usando con bastante éxito porque también me di cuenta que con la virtualidad eh, al estar conectada todos los días en pantalla con mis alumnos, eh, de pronto un día me vi con manchas en la piel y dije no puede ser porque estoy con manchitas en la piel y eh, comencé a aplicarme este suero corrector de tono y las manchas han, eh, se han minimizado bastante, se han minimizado considerablemente. Y algo muy bueno, que dentro de la rutina de cuidado de la piel, dentro de la, de la, dentro de la rutina de cuidado de la piel, la crema de día tiene factor de protección 30. no eh, O sea, no necesitas y, un protector mora, este, solar. No, no necesitas protector solar, eh, porque ya la crema de día viene incorporado con el protector solar Incluso hay también eh, cremas que no tienen protector solar porque a veces hay personas que no les gusta, eh, dicen no, no me gusta porque la cara me queda muy brillante, pero en realidad como estos productos son concentrados, solo uno necesita utilizar una mínima, miren, por ejemplo, cuando yo hago la limpieza facial, miren la mínima cantidad, es como una lentejita realmente que uno se aplica en el rostro, ¿no? Es así de concentrar el producto que no necesita uno aplicarse, aplicarse más. Para el acné, Karina, contamos con la línea Botanical, que es una línea, generalmente quienes presentan eh, acné son las pieles más jóvenes, ¿no? y contamos con la línea Botanical, que es incluso para piel sensible. Les cuento una cosa, eh, yo tengo mi hijito que tiene 11 años, y a él el año pasado con este tema... De, de la cuarentena, de no moverse, no salir a ningún lado, a él empezaron a salir pequeños granitos aquí en su carita y a pesar de que en la recomendación dice de la línea botánica eh, no utilizar en niños, yo le dije a mi hijito que lo usara interdiario, ¿no? Por un lapso de una semana a ver qué pasaba. ¿Qué pasaba? La sorpresa fue que los granitos como a la segunda aplicación, al segundo día de interdiario, se desaparecieron, ¿no? La piel queda renovadísima. Recuerden que esta es una compañía multimillonaria que no escatima en que sus productos sean de excelente calidad. Entonces, estos productos no tapan poros, por lo tanto, eh, no le va a salir eh, barritos a, a, a la piel que se le aplique. Más bien, eh, estos productos van a, van a mejorar notablemente la piel tanto hidratándola, minimizando líneas de expresión, quitando manchitas. Se me ocurrió abrir en el Facebook, perdón, en el, en el Google y ver, uh -huh. y ver simplemente calidad de Mary Kay. Y mire lo primero que encontré, para que ustedes vean de lo que le estoy diciendo, que yo lo conocí en Estados Unidos y por eso me animé a hacer un producto para damas. Dice Mary Kay es alta cosmética y sus productos pasan por unos controles de calidad muy altos. Ya están fabricados en USA y allí los controles son muy estrictos. Además, los productos de Kay son de alta cosmética. Antes he explicado en qué consiste. Bueno, para que vean ustedes qué es lo que ustedes pueden encontrar en el Internet solamente por abrir acerca de Mary Kay. Y yo quiero decirles lo siguiente. Yo estoy dispuesto a ayudarte si tú quieres comenzar y no tienes el dinero suficiente. Yo quiero ayudarte a que tú seas parte de mi equipo. Yo quiero ser quien capacita a tu gente. Quien le da la orientación necesaria para hacer un negocio. Mire, si tú formas un equipo de cinco personas que trabajen contigo y conmigo. Y yo los voy a capacitar. Tú ni siquiera los, los tienes que presentar el negocio. Yo les voy a presentar. Y vamos a tener una vez a la semana capacitación para formar equipos. El producto es un medio, pero la clave está en formar tu equipo. Si tú formas tu equipo, es como que pones tu empresa, quieres vender agua y necesitas a alguien quien venda. Y esas personas que vendan van a ser tu equipo. Entonces, la clave está en comenzar o con 120 o con 90, cualquiera de los dos, y comenzar a ser tu equipo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ¿Qué es lo que yo te prometo? Yo he conversado con Gisela acerca de esto. Yo tengo experiencia de 26 años en formar equipos en redes de mercadeo. Tengo una compañía donde ya he ingresado más de 500 mil dólares en ingresos durante siete meses. O sea, lo que podemos hacer tú y yo es que en tus horas libres de las tuyas, porque yo tengo tiempo libre todo el día, yo trabajo solo en esto, yo puedo capacitar, puedo orientar. Si me dices, Boris, tengo una persona en Arequipa, yo, lo, yo le presento. Si tienes una persona en Piura, yo le hago la presentación. Durante el día, durante la hora que tú quieras, yo te voy a dar el apoyo. Por eso quería que tú asistieras a esta primera charla y tú decidieras ingresar. Yo voy a ingresar, este, como les dije, hoy día me tomé la decisión y dije a Gisela, yo voy a formar mi equipo. Y así que hoy prometí y hoy cumplí. Así que Tú me tienes que decir nomás, Boris, ya yo comienzo contigo. Una cosa sí te voy a decir. Si yo tengo un invitado más después de mis cinco líderes, yo los voy a poner debajo de ti. Es decir, tú no vas a eh, verme a mí invitando gente a tener una, un grupo de liderazgo así, pero súper extendido. No, yo lo voy a poner debajo de ti que quieres hacer el negocio. Si Ingrid quiere, si Soledad quiere, si Pilar quiere, si Lina quiere, eh, Lina Lizano ya está lista, Lina está decidida, si Lili quiere, Karina quiere, este, Margarita, ustedes me dicen, Boris, yo quiero. Y la próxima que tú pongas, pónmelo debajo de mí. Yo lo pongo como patrocinador, pa, tú vas a ser su patrocinadora. Y eso es lo que yo quiero, que formar equipo con ustedes. Yo no voy a invitar 100 Voy a invitar cinco líderes y a esas cinco líderes le voy a poner todas las personas que esa persona me demuestra que está realmente quiere hacer el negocio. Así que por esa razón yo te invité. Nosotros vamos a tener una próxima reunión el día. No me acuerdo qué día la planificamos. Me parece que es el lunes. No, lunes. No tengo el lunes sí. a las nueve. Eh, entonces yo quisiera con ustedes que me digan qué día. ¿Ustedes quieren? ¿Puede ser el martes? ¿Puede ser el miércoles? ¿Alguien quiere escri escribir ahí en, las, en los mensajes qué día puede, por favor? Ah, me dice aquí que comenzamos con el cuidado del rostro para varones. Ah, muy bien. O sea, estas arrugas de aquí, este, eh, Gisela, ¿me van a desaparecer? Sí, y por supuesto hay unos parches de hidrogel que son lo máximo que uno se los aplica, los parches, y en 30 minutos, 20, 30 minutos, a veces a mí me gusta como que entre que hago las cosas me excedo un poquito de tiempo, pero es una cosa mágica, les digo, porque estos parches de hidrogel a mí me han servido mucho, sobre todo cuando me he tenido que amanecer, que lo hago con frecuencia haciendo mis clases, no porque yo como trabajo con niños de inicial, el, eh, necesito mucho material. Me estás conmigo. diciendo que yo me voy a acercar en edad a mi esposa. Mi esposa tiene 16 años menor que yo. Yo, cuando camino con ella, me da vergüenza porque le dicen su abuelito. Entonces, ahora yo puedo decir que me voy a parecer más cerca en edad a ella. Excelente. Ya está. Listo. Sí. No, yo sabía, yo sabía, yo sabía, y por algo he invitado a personas de mi confianza. Eh, Lili es de mi confianza, amiga de muchos años. Margarita la conozco hace poco. Este, Lina, estamos trabajando un tema con ella y la verdad que es un honor tenerla con nosotros hoy. Este, te felicito Lina. Lina Ratachi también. Este, bueno, Pili, la conozco desde cuando tenía 14, 15 años creo. Este, Soledad, no la conozco personalmente, pero a su esposo sí. Ingrid, estamos en otro negocio juntos. Así que yo quiero que ustedes me digan esta noche, ¿cuándo podríamos hacerlo. ¿Podría ser el miércoles? ¿Les parece como a las 8 de la noche? ¿Podría ser? ¿Qué dice Soledad? ¿Qué dice Pili? ¿Qué dice? Porque hoy día Pili la tengo más tarde, ¿no? Me dijo, ay, yo estoy con sueño. Belma también ya se durmió, ya ¿No? se fue. Soledad, ¿qué ¿Miércoles? te parece el miércoles? Hola, ¿qué tal? Pero sí, bien, pero, pero sería un poquito más tarde. Porque yo a las ocho, yo tengo un... Es para mí, como usted sabe, que yo participo en iglesia. ¿En la noche, día, está bien? ¿Nueve? ¿Nueve y cuarto, más o menos? Sí, y me media podría sí. Listo. ¿Qué dice Margarita? ¿Qué dice Lili? Nueve, perfecto. Pili, nueve, perfecto. Parece que hay mayoría. Ingrid, ¿qué te parece? ¿A las nueve está bien? Sí, perfecto. Excelente. Miércoles, nueve de la noche. Tendremos a Gisela y posiblemente tengamos a alguna persona más que nos visite ese día y que nos dé algunas orientaciones adicionales. Si tú, escúchame bien, si tú quieres ingresar mañana, avísame. Porque si tú quieres ingresar mañana, yo mañana mismo me inscribo antes que tú y comenzamos a formar equipo contigo. ya. Tenemos hasta el día martes para inscribirnos todos los que querramos formar equipo. ¿Ya? Puedes comenzar con la de 90 soles. Si necesitas un poquitito de ayuda, me avisas. Yo ya te apoyo en ese sentido. ¿Ok? Este, ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? Una pregunta, Lina, Linas, porque hay dos Linas, Gabriela y, y Lina. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo ahora. Están en silencio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Me Lina. parece interesante los productos y yo estoy apta para poder participar. Excelente. Yo bien, a, bien. Al psicólogo Boris. Ya con Lina ya nos pudimos de acuerdo. Ella va a ingresar de inmediato. Muy bien, ¿Qué Lina, monto Lina, de compra mensual señor. para seguir o ganar los puntos? Pregunta. Sí, los, los puntos y los montos van a depender según la inversión. Recuerden que como este es un negocio independiente. Eh, como tal, uno hace crecer el negocio en la medida de sus posibilidades. Así ¿no? es, así si quieres, es. Si tú quieres tener una ganancia del 25%, entonces la inversión es, es menor. Si tú quieres tener una ganancia al 30%, uno inyecta un poquito más de platita. Pero si tú quieres tu, que tu dinero definitivamente valga más, uno va a optar por la inversión que te da mayor porcentaje de ganancia, ¿no? Pero es así, como es un negocio, eh, yo siempre digo, ¿no? El negocio tiene que crecer, ¿no? O sea, negocio que no crece, negocio que no funciona. Entonces, eh, como tal, tiene que dar resultados. Cada mes tenemos que, eh, tenemos que ir creciendo, ¿no? Entonces, eh, más que nada, los puntos y, lo, y, y, y la inversión van en función a lo que cada quien el lo que de... queremos aquí es que nadie se sienta presionado. Lo único que queremos es que te capacites. Si tú te capacitas, tú decides cómo quieres hacerlo. Las personas que quieren hacer un, un negocio y no conocen su negocio nunca, nunca crecen. Tú tienes que conocer. Adelante, Soledad, tienes una pregunta. ¿Una consulta? Sí. ¿Una consulta? Eh, bueno, yo anteriormente, como lo había mencionado anteriormente, yo había probado ya este producto y me lo había eh, presentado una consultora. Eh, la consultora todavía vino a mi casa, me hizo productos de mano, de, de rostro y, y varias cositas, ¿no? También de, de belleza. Eh, ¿Esa información, te la, quién te la enseña? Que te al momento de la capacitación y eh, cuando tú también sí. quieres esos productos, también, quién te las da, quién te las brinda. Claro, Vas mira, ver, es, mi, es mi pregunta. Gracias, Soledad, por tu pregunta y excelente que, que hayas tenido. Eh, esa apertura para, para, para hacer la pregunta, no sin temor ni nada. Mira, nosotros contamos con una plataforma, la compañía cuenta con una plataforma que ha sido premiada a nivel mundial como la mejor plataforma educativa para consultoras de belleza. Entonces, uno o sea, lo, lo bueno de este negocio es como es un negocio independiente, el crecimiento, vuelvo a decir, va en función a, a lo que cada una quiera, lo que cada uno quiera de este negocio. ¿no? Entonces eh, tú cuando te inicias, desde el momento en que te inicias de que compras tu kit y ya te conviertes ¿no? En, en una empresaria Mary Kay, tú ya tienes opción a entrar a la plataforma, a tu plataforma y por tu plataforma tú tienes la opción de autoeducarte. En la plataforma tú vas a encontrar toda la información acerca de los productos, vas a encontrar la información acerca de los beneficios que este producto le va a dar a, a, al cuidado de la piel, le va a aportar a la piel. Entonces, te va a dar la seguridad de que cuando tú puedas ofrecer un producto, por ejemplo, si yo les quiero vender este producto, yo les voy a hablar de los beneficios, les voy a hablar de los ingredientes, eh, pero ¿cómo es que obtengo esa información? A través de la plataforma. Entonces, algo que dijo Boris en, en el comienzo es que acerca de las capacitaciones, lo importante que es capacitarse, ¿no? Eh, nosotros siempre decimos, eh, consultora capacitada no le tiene miedo a nada, ¿no? Porque si alguna clienta te pregunta y tú te capacitaste, tú vas a saber qué responder, vas a saber decir qué eh, beneficio le va a aportar el producto, cuáles son sus ingredientes, eh, cuáles son los componentes, sin temor a que alguien te pueda decir algo, porque tú estás segura de lo que has estudiado, de lo que, de lo que, de lo que te has podido preparar en este negocio. Y además, también esto se da en las capacitaciones también, ¿no? pero no te preocupes porque siempre a todas las personas que inician en este negocio eh, vamos de la mano, aquí no hay que tú ingresas y uno te deja sola, te abandonas. O sea, si tú tienes alguna pregunta, te puedes poner en contacto tanto con Boris, conmigo, y eh, todas las dudas, todas las interrogantes se, se resuelven, ¿no? Porque esa es la idea de este negocio. Acuérdense que nosotras transmitimos un legado, que es el de enriquecer la vida de las personas, ¿no? Entonces, eh, bajo ese legado, para hacer para una, una unidad fuerte, tenemos que eh, tenemos que estar todas y avanzar todas de la mano, capacitándonos, apoyándonos, ¿no? Entonces, sabemos que las capacitaciones son súper importantes porque el conocimiento queda el conocimiento te da poder y te da seguridad. Si tú sabes algo, te vas a sentir en la, con esa seguridad de que lo que vas a decir es lo correcto, ¿no? Entonces, como dice Boris, importantísimo eh, capacitarse constantemente. ¿Es la presentación en cada presentación vamos a tener a, a Gisela hablándonos de productos, vamos a tener y respondiendo preguntas. Así que ustedes no se preocupen. Una de las cosas más difíciles para que una persona pueda comenzar una empresa es no conocer su producto. Y eso es lo que hace muchas veces algunas personas. Yo no sé si alguna vez, Gisela, has estado tú o has comenzado a, a pagar en el gimnasio y has querido hacer ejercicios. Y a los dos meses dices, ay, ya lo pagué durante el año, ya no quiero ir, no me quiero levantar. Y no es porque el gimnasio falló, sino porque nosotros mismos no hemos identificado bien cuáles son los beneficios. Entonces, mira, Ajá. con lo que tú me has dicho el día de hoy, yo ya lo sabía, eh, y te lo digo porque ahora sí me preocupo, <risa> alguna vez lo dije, yo que voy a estar usando esas cosas de las mujeres, yo soy hombre que no sé cuánto. Pero cuando me miro en el espejo y veo mis arrugas, ya me veo, tengo 60 años, ¿ah? Eh, todavía me, no, me noto un poco preocupado por eso, pero dije, no, yo voy a comenzar a romper ese esquema que yo tengo y voy a comenzar a, a preocuparme. Tengo manchas, que Karina me está ayudando a desaparecer con otro producto, pero mira, ya tengo por lo menos un mes o dos meses y no pasa nada, sigue sí, igual. Entonces necesito yo algo que realmente yo ya conocía. Yo conocí a Medicaid. yo ya sabía qué cosa era Medicaid. Lo que me faltaba no más era, en realidad, identificarme mi, y mira, tú me hablaste del proyecto hace como un año atrás que estuvimos trabajando un proyecto familiar y ahora pues ni modo, ese es el momento de ayudar a mis amigas, a todas las que conozco y por supuesto hacer un trabajo maravilloso. El próximo miércoles, 9 de la noche, eh, me pidió este Pili eh, que mandemos el, el formulario que tenemos o el material que tenemos con el catálogo, se lo mandamos a su a su programa o al, al, al chat, pero una cosa les voy a anunciar, entren ustedes o bajen a su celular, ¿cómo se llama? The Look, se lo escribo mejor, está en inglés, bajen este, este, este. ustedes tienen un app, imagínate, una compañía que tiene un app, imagínate, vete a Play Store, ahí en Play Store escribe The Look, ¿qué más? The Look Magazine. The Look Magazine. Dios mío. Ya con eso, tú tienes un app en tu celular para poder mirar los productos. Ya lo y tienes. Y enviarlos. Y enviarlos a quien quieras. The Look Magazine. Día, así es. Y hoy día con la virtualidad, todo el mundo te dice: Pásame tu catálogo virtual, ¿no? Y, y imagínate no tener el catálogo es como decir: No te quiero vender nada. ¿No? Entonces es importantísimo tener este, este, este folleto, como le llamamos nosotros, el folleto, no catálogo, sino le llamamos un folleto, pero claro, familiarmente todos lo conocemos como catálogo, ¿no? Este, tenerlo en tu aplicativo. Entonces, Entonces yo igual voy a mandar al grupo para que lo tengan allí y también lo puedan bajar. ¿ya? Entonces, eh, chicas, señoras, ¿cómo les llamo? No sé, pero estamos muy contentos contigo este Gisela por el trabajo que nos has enseñado hoy sencillo no no no queremos tampoco complicar la vida cada uno va a trabajar de acuerdo a su objetivo quieres ganar mil soles más mensuales y estando en casa y recomendando un producto forma un equipo no te olvides no vendas producto forma un equipo capacítalo. vamos a capacitarnos todos yo también quiero aprender muchas cosas Respecto a cómo manejar la parte del equipo, yo les voy a enseñar. Gisela nos va a enseñar todo lo que tiene que ver con los productos. Ustedes pueden invitar el próximo miércoles dos o tres amigas que realmente estén deseosas de ver algo, de escuchar algo, aunque no ingresen, no importa. Pero invítalas. Tú no sabes, hoy de repente dicen no puedo, pero mañana sí puedo. Entonces, invítalas igual. Entonces... Sí, adelante. Boris, Boris, también algo muy importante es que cuando ya eh, ustedes ingresen al negocio, comiencen su negocio y tengan los productos, va a ser muy importante poder hacer la inauguración de su negocio, hacer la inauguración virtual. Déjenme decirles que eh, este, este tipo de inauguración virtual del negocio es una cosa muy emotiva porque hay una ceremonia de la rosa, hay una ceremonia de la vela, hay una ceremonia de la cinta, y tú invitas en esta virtualidad que ustedes saben que no nos podemos reunir por, por esta pandemia, pero tenemos la ventaja y hay que sacarle el provecho. Tenemos la ventaja de poder invitar a todos nuestros familiares, amigos y contactos a la inauguración de nuestro, de nuestro negocio. Así tú estás dando a conocer a tus contactos que tú en esta pandemia has empezado un negocio, que tú estás decidiendo en esta pandemia salir de tu zona de confort, que tú en esta pandemia te estás convirtiendo en un empresario, en una empresaria de éxito, que tú en esta pandemia eh, vas a traer dinero a tu casa. Entonces, eh, probablemente, de hecho, estoy segura que muchos te van a admirar por esa decisión que tú estés tomando y también de repente en algún momento van a querer hacer lo mismo que tú. Y... Si en ese momento no te compran, no importa, pero tú les vas a dejar dicho de que cualquier cosa que ellos deseen acerca del cuidado de la piel, tú se los vas a ofrecer. Y para eso estamos aquí, para poder capacitarte y enseñarte todo lo que tú necesitas para que siempre lleves tu negocio a otro nivel. Muy bien. Entonces, mira, lo que la verdad queremos es que pienses en algo. Poquito a poquito. Despacito, como dice la canción. Vamos de, de paso a paso, vamos a capacitarnos. Vamos a invitar amigos. No se preocupen, pueden invitar a 100, 200. No hay problema. Lo importante es que tú te capacites. Y de aquí a un año, una red de equipo se construye en un año. Dos años. Si haces en dos años, olvídate, ya no tienes que trabajar. Yo tengo cinco años que ya no trabajo. Solo estoy en casa. Imagínense ustedes lo que podemos hacer juntos. ¿Ok? Es muy importante formar equipos. Ingrid, Soledad, Pilar, Lina, Gabriela, Lili, Cari, este, Margarita, nos vemos el próximo miércoles. Separa tu tiempo. Si tu esposo te dice, me tienes que cocinar, le cocinas dos horas antes para que no te ocupe tu tiempo a las nueve de la noche el próximo miércoles. Gracias, Gisela. Un aplauso para todos ustedes y gracias por estar aquí. Gracias. Nos comunicamos por el, por el chat o por alguna razón. De alguna manera. Lina, no tengo tu teléfono, creo Lina uh, Ratachi, si me sí, escribes. Sí, sí, sí, Ya, gracias. Lo tengo? Sí, sí. Ah, ya. Listo. Entonces gracias. nos comunicamos. Un abrazo. Cuídese. Chao, chao. Gracias, gracias, gracias. Gracias. gracias. gracias.